¿Y cómo está el gordo? He hecho en sabandija, mirá. Ah, está hecho en un chancho. Y el mes que viene cumple 40 ya. Qué lindo le queda todo rapadito, ¿eh? Sí, lo pelamos porque tenía dos cuchuflos a los costados. Un espanto, mira. Escúchame, te come bien. Olvídate, conoce dos palabras: empanada y fugaceta. Mi vida, y caminar. poco a poco. Él usa más el auto, ¿viste? ¿Le van a hacer algo para el cumpleaños? Creo que reservamos un bolichito ahí en costanero. Sí, igual le pones una frita así, una parrilla y ya están felices. Mira, hablando de Roma. Papi, ¿cómo andás? Vos también estás orgulloso de tu papá. Regalar un smartphone con 50% de descuento en 18 cuotas sin interés.